Ahora sí, perdonadme que no había enchufado el USB que tenía que enchufar esto alimenta el focus right, como se llame. Bueno, eh, no me voy a enrollar mucho porque, bueno, está aburrido Bitcoin, pero hay un par de cosas bastante interesantes que creo que, que hay que ver. En fin, decía Sun Tzu en el libro del arte de la guerra. Si no lo habéis leído y lo queréis escuchar en formato de audiolibro, os dejo por aquí un enlace. Soy yo el que lo casca. Tenéis la opción del de, mismo canal, tenéis la opción del libro completo o en cuatro partes. vale. Ya depende del tiempo que queda cada uno o si, o si lo guardas como favorito. Dice que eh, va a tener menos oportunidades de victoria aquel guerrero que no realice ningún tipo de cálculo. Eh, como sabéis, o creo que sabréis la mayoría, es un libro que es válido a día de hoy, que se sigue utilizando mogollón, es es la caña, es uno de los mejores libros que puedas leer también, además de varios de trading que tenéis en el canal de Discord ahí en, en lecturas recomendadas. Y si lo queréis escuchar, pues de mi voz, pues ahí os he dejado el link. Uh, la profundidad y, que tiene en general es, es genial, ¿no? Entonces, efectivamente, muchas oportunidades menos de victoria va a tener el que no realice ningún jodido cálculo, el que entre y salga a lo loco del mercado, que el que... Conozca y sepa lo que debe de hacer y cómo lo debe de hacer. ¿Vale? Para esto existen muchos métodos, existen muchas estrategias, existen muchas formas de hacer las cosas. Que por cierto, eh, alguien me ha dicho: tengo a la pero no le saco partido, no pasa nada. Este jueves, que tenemos clase de, de alumnos, eh, y es alumno-alumno. Vamos a repasar el uso del lingwan en las cosas más básicas, eh, porque creo que es importante y te puede hacer ganar mucho dinero sí sí es claramente las cosas que te dice claro, y tienes esa paciencia que yo creo que sí, que la vamos cultivando y además me encanta, me mola porque me gusta tener una comunidad de alumnos y el VIP que les guste la sangre que se parta en la caja cuando el mercado cae, eso me encanta eh, porque creo que es excelente uy, me llevan al timbre, ahora tengo. ya estoy es Qué rápido, ¿eh? Entro y salgo. Es lo bueno que tienen las pausas, estos. En fin, eh, sí, efectivamente, y hay que, hay, que, hay que formarse para eso, ¿vale? Hay que formarse para absolutamente todo. En fin, eh, vamos a ver una par de noticias: uno, cómo está Bitcoin, y rápido, rápido, rápido, sin enrollarnos. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. ¡Compra el curso de mi abuelo! Eso que, como sabéis, tenéis ahí una semanita más por una petición de alguien de Colombia que me dijo... Un poquito más. Venga, pues un poquito más. No pasa nada. En fin, Binance se retira de Canadá por culpa de las nuevas regulaciones. Eh, Binance se va retirando de todos los sitios. Le están presionando mmm, y lo que hace es eh, huir, ¿no? Eh, evidentemente ha dado la cara hasta donde podía en muchos sitios, pero claro, es que al final eh, es mucha pasta la que tiene soltada por todos lados. Y dice, ¿me vale la pena? Si al final la gente... a ah, o sea, el, el problema de todo esto es que hay gente que luego se conecta desde una VPN de estas cutres, eh, se conecta al exchange, eh, hace trampas, inclusive en documentación y mierdas, y al final, pero bueno, perder el mercado estadounidense o canadiense no es bueno. La cuestión es que esté en Europa, que esté aquí en España y que allí tenga tantas pegas. No sé, muchas veces se ocultan cosas, ¿no? También, eh, evidentemente, eh, eh, eh, se, han pensado, <ríe> se han pensado que es tonto. Eh, tiene muchas cosas que callar, pero por otra parte es que al final es que no te dejan, no te dejan, no te dejan, no te dejan. No te dejan. Dice que, lamentablemente, hoy anunciamos que Binance unirá a otras destacadas empresas de criptomonedas en la retirada proactiva del mercado canadiense. Nos gustaría dar las gracias a los reguladores que trabajarán con ellos, bueno, en la colaboración para abortar la necesidad de usuarios, pero están cerrando, cerrando, cerrando, cerrando, cerrando. Esto es en favor de los bancos, ¿vale? Yo digo, bueno, uno tiene que callar mucho, pero realmente al final todo esto es en favor de los bancos. Y ya os digo, bueno, imagino que los hay, ¿no? Yo, pero yo pienso que eso no es nada bueno en fin, Bitcoin, Bitcoin está paradito bueno, esta es la vela semanal que es una vela... bueno, pues cuanto más arriba terminemos ese cuerpo y más mecha tengamos, será mejor pero claro, esto hasta el domingo no lo vamos a ver, de momento en 4 horas pegamos esta subida y aburrimiento esta vela de 4 horas, bueno pues está intentando hacer algo un poco diferente ha tocado los 27 se ha venido un poquito abajo está ahí tonteando que lo ha hecho en realidad a la última hora ¿Vale? Esta última hora que estamos haciendo ahora, que bueno, parece que ha despertado, en la anterior había despertado, pero fijaros, <ríe> el martillo invertido, está casi doji, eh, pero sin embargo, fijaros, dice, bueno, martillo invertido, no vamos para abajo, bueno, y ha hecho todo lo contrario, es lo que tiene el mercado tan volátil, no, no el de las criptomonedas, sino cualquier mercado tan volátil, las figuras, los tipos de velas, las historias de las velas, no nos aseguran cómo va a ser la siguiente. Esto es lo que tiene, ¿no? Entonces, adaptarse a este mercado es un poco más complicado que lo demás, pero como están tan volátil, es tan maravilloso, es tan fantástico. A mí me encanta, ¿eh? ¿vale? A mí me apasiona. En fin, ¿qué nos contó ayer el BLX? Pues que tuvimos una vela martillo, vinimos a la media de 100, nos apoyamos en él y rebotamos. Esto es bueno en el en día en lo que es el. Eh, el rango en diario es muy bueno. ¿vale? Hemos respondido muy claramente Oye, a, a una demanda que había y en día viernes. vale. Vamos a ver cómo, <ríe> cómo despertamos el lunes y cómo, cómo es la noche el domingo. Yo tengo muchísima curiosidad por ver cómo vamos a empezar la semana. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte de tocar la media de 100, tenemos, estamos por debajo ya de 50% RSI, estamos en zona de no construcción. ...de deconstrucción, no sé cómo se dice ahora... El ...de deconstrucción de machinulos... ...bueno, todas estas cosas... Eh, ...Ethereum por su parte, bueno, pues ahí está... ...tranquilito, haciendo su trabajo poquito a poquito... ...reboto también en la zona de soporte... ...así que bien, el total market hoy cae un poquito... ...y la dominancia de Bitcoin rebota... ...y rebota con fuerza... ...vale... Eh, ...fijaros cómo ha abierto con un gap a la baja... De, de, ...de aquí que cerró... aquí que ha abierto... abierto con gap a la baja... ...y sin embargo se está comiendo la vela del día anterior... Se está yendo la pasta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hoy las altcoins no ha sido sábado, sábado y día de altcoins. Ha sido un poquito, uy, un poquito más chunguillo. Vamos a verlo aquí. Eh, bueno, este es el euro dólar que no nos preocupa hoy. Y tenemos, bueno, Cardano, pues aquí está bajando un poquito, vamos a ir a ganar a las perdedoras para no perder demasiado el tiempo, que vuestro tiempo es oro. Eh, Library Cage un 88%, pero no me dice nada porque había bajado un huevo y está en 85 centavos de dólar, tampoco, perdón, en, en milísimas de centavos de, de dólar. Eh, Dom, un 13%, Criterium, Badger XPR, que no XRP, ahí está, A0, que lo vimos el otro día, el 0.590, 590, que está bastante bien, Melos, KLV también un 5%, y tenemos hasta VRA, un 5. A partir de ahí, bueno, pues ya tenemos algunas de las chuquillas así. One Earth un 4%. Y así, cosas importantes, ya poca leche. ¿Vale? Poca leche y poca chicha, ya estamos en el cero. En la parte negativa, las que más sufren. Bueno, VR. Planet, fijaros, VRA. Está a tope y VR está sufriendo. De las que, bueno, tampoco es que tengan grandes, no hay, es que se hagan grandes pérdidas. Por encima del 5%, ya veis que solamente tenemos, bueno, B2B, los españoles siempre dando la vara la, la, la, la, la, la, la, ahí, eh, VR y Planet. Eh, por debajo tenemos Cocos, Iris, Matrix, Ajix y XUS, así por, por nombrar algunas. Y el resto están, pierde un poquito y otras gana un poquito. O sea, todo el mercado bastante, bastante plano, exactamente igual que está Bitcoin. Vamos a ver qué pasa con este movimiento de última hora, cómo le siente. Y por, y por repasar algo interesante, los cortos de Bitcoin que ayer, bueno, pues eh, pegaron esta bajadilla pequeñita y parece que quiere hacer pullback en esta zona. Fijaos, está haciendo ahora el mismo pullback que en este máximo que hizo. Eh, y esta línea, me parece que está mal por este pullback, no, pero es que es este mínimo que se hizo aquí. Aquí también fue mínimo. Entonces, bueno, es una zona, ya sabéis, como siempre, aquí fue máximo, aquí fue mínimo, también. Entonces está dentro de esa zona en la que, igual, bueno, pues eh, le toca hacer un poco de parada eh, y vamos a ver, eh, por eso tengo mucho interés en qué pasa y cómo es la apertura de la, de la semana que viene. Pero poco más que añadir de, del día hoy sábado, o sea, tampoco hay más chicha. Fijaros, mira, la, la vela de cuatro horas como se está yendo abajo y la de una hora, bueno, pues, ey, ey, ey, pues la, Esta es la cuarta vela. La 1, 2, 3 y 4. está la cuarta vela de 4 de horas. Le queda media hora. Vamos a ver si es capaz de rampar un poquito y mejorar esta vela que está un poco, un poco... A ver, no es mala. Mira, sea así. Tampoco es mala, ¿vale? Podemos ir subiendo un poquitito. Pero recordar que tenemos un gap abierto en el futuro del CME en torno a los 26.500. Con lo cual nos no tocaría ir abajo. Uh, si lo vemos en mercado de 4 horas, nos dice que 26.450, es decir, un poquito más abajo. Pero la vela con la que cerró es una vela fantástica. Después de intentar romper la línea de tendencia descendente, ¿vale? Toque, toque, toque, toque, toque. ¡Pum! Una vela martillo positiva. De las que nos dicen, bueno, vamos a intentar ir por lo menos. A toda esta zona verde que tengo aquí, a intentar ir a tocar esa zona de. que ahora mismo es una resistencia en la zona de los 27.300 aproximadamente. Ya veremos a ver cómo lo hace, ¿vale? Mucha paciencia. El que esté jugando el gap trading del fin de semana, bueno, estaros muy atentos a los movimientos que pueda hacer. No lo juegue demasiado porque es fin de semana. Tampoco yo creo que vale la pena, pero aunque jugamos, yo lo juego. Yo todos los fines de semana lo suelo jugar, o casi todos. Pero con la cantidad justa y necesaria para no machacarnos y no hacernos. Mmm,